El profesor William Hernández, dirigente deportivo con quien vamos a hablar acerca del desarrollo del deporte acá en San Francisco de Macorís el apoyo al sectores de parte de las autoridades en 45 años de la Unión Deportiva. Vamos a hablar de la Unión Deportiva y lo que ha sido el desarrollo del deporte en San Francisco y también del apoyo que han dado las autoridades locales a ese desarrollo. Buenos días, William. Placer tenerte acá con nosotros. Buenos días y gracias. Un honor para mí estar acá. Discúlpeme, maestro, que le diga. Son 46 añitos ya. ya la, la, si, no. la unión. No, no, la, la unión, la unión, la unión. Ah, la unión. 46 añitos yeah. en los cuales unas personalidades muy cercanas a usted Ajá. tuvieron la grata visión de, de dar a luz Así es, esta a institución, de Ahí estuvo el señor alcalde Siquio N.G. de la Rosa, sí. que fue el primer presidente de la sí. Unión Deportiva. Sí. Un segundo presidente de grata recordación, que creo que en su gestión se honró el nombre del Palacio de Justicia de acá con el nombre de Daniel Estrada Santa María. No, el Palacio Papi. de Justicia se llama eh, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel González. Ezequiel González, disculpe. Papi Estrada, que fue el segundo presidente de los fundadores. Sí, sí, sí. sí. Una dama exquisita. Eh, fuera de época, Doña Chelena Yanguela de Fernández, Ay, qué, qué, qué, eh, Diego Alcalá María, eh, Félix, ah, bueno, ahí tenemos a Doña, una imagen de Chilena, Doña Chelena, que eh, bueno. Eh, bueno, eh, Félix Tavera. Félix Antonio Tavera, la voz como le decía. Fue, fue reconocido en días pasados, tuvo un reconocimiento post-mortem. Post post por el Consejo de Regidores el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en sus afanes deportivos. Diego Alcalá. Sí, ahí tenemos a Diego Alcalamaría, que lamentablemente se lo llevó a destiempo el COVID, don Nazario Ramos. Eh, el más grande entrenador que ha producido sí, toda la región del sí. nordeste, muerto por el COVID también, sí, lamentablemente. Así es. Profesor eh, Nazario. Sí. sí. sí. Eh, tenemos también al doctor José Rodríguez Conde, ah, Joselín. Joselín Rodríguez. Eh, abogado igual que ustedes. Sí, tres. Gran amigo nuestro. Eh, una leyenda y primero que llegó al comité ejecutivo nacional del comité olímpico dominicano inmaculado con Ma Polo responsabilidad civil? Sí, tremendo, maestro tremendo. De la civil. Y hubo un abogado que ya no se conoce que queremos rescatar ah, su imagen, vale. su figura, Don Silvio Ventura, ah, Silvio Ventura. Ah, sí. muerto sí. trágicamente sí. a destiempo sí, eh, sí. en una noche y, de vi, esa Vivía aquí ahí en el. Sí, ahí que la, vi, la Frank en Rullón, ahí, sí, ahí sí, en la sí. José Reyes con Frank correcto, correcto. La Frank Lujón, eh, sí, muerto sí. en esas líderes que ustedes tienen los abogados que a cualquier hora de la noche, sí, del sí, día, de la mismo, madrugada exacto, sí, y, sí, así es. y en esa pista de antes tremenda. No, no, claro. sí. eh, claro. Bueno, eso es, son los padres fundadores. Yo le, decía una, yo le decía una vez, le dije a Florentino que esa auto, eso era una, una mortaja de 139 kilómetros. Y él me decía, coño poeta, qué vaina la tuya. Ahora cada vez que yo me monto en un carro que voy para la capital, pienso en eso que tú me dijiste. <risa> sí, bueno, este, no, no. este maldito poeta el diablo. Así era que me decía. Eh, Florentino, que, José que, Florentino Sáenz. Que dejó de grandes escritos sí, ¿no? sí, sí, sí, claro. de los grandes luchadores democráticos. De este pueblo y... Porque mucha gente no sabe que Florentino era egresado como oficial de la Academia Militar de Nanquín en China. En China, China, y en China sí. <risa> Porque era catolicista oh, sí, sí, sí, lo mandaron. Después pasó al Partido Comunista. Lo mandaron Rafael Chaljumejía Mejía Policía y Belice Acevedo. Aquí sí, hay mucha gente que tiene una leyenda y una China tradición China. enorme. Y, y usted que tiene una memoria... Eh, Terrible y sí. sale con cosas aquí tremendas sí. siempre, sí. con datos, sí. con datos peligrosos. No, sí. no Porque sé si, si viste, la, el, yo escribí un artículo a propósito de la muerte de Germán García López, sí, mi gran sí. amigo, mi gran hermano Germán García. Y ahí pongo dos anécdotas que tuve con él. Una que él me contó de algo que le pasó en la capital cuando era estudiante. Y otra que fue conmigo en un estrado, <risa> arrastró el piso conmigo. <risa> <risa> bueno, es un tremendo. Pero nosotros nos sentimos satisfechos que en estos 46 años hemos batallado por la institucionalidad dentro de una situación que el ministro viene, el ministro van, en contra fundamentalmente de las uniones deportivas, que es lo más lamentable. Porque las <coughs> uniones deportivas, yo quiero decirle que Solo en República Dominicana de los 183 eh, países que están registrados en el Comité Olímpico Do Internacional, mm. eh, en este país es lo único que existen. Nacieron en Las Vegas porque aquí es la deficiencia como que se ha hecho eh, endémica en relación al deporte. ¿En qué virtud? Por ejemplo, el anterior... Eh, ministro de Deporte, vino una sola vez para ver cómo estaban arreglando las instalaciones para los Juegos Nacionales que se hicieron en Hermanas Mirabal. En cuatro años vino una vez. Y esta todavía, una de las provincias más fundamentales como es la Duarte, ni siquiera ha mirado y observado para acá. Uh -huh. Y tenemos los grandes problemas. Pero nada, eh, las uniones deportivas son el ente aglutinador de las asociaciones y como tal en el país entero existimos 32 la 31 provincia más el Distrito una Nacional. Una pregunta. En la experiencia que tienes, los últimos incumbentes del Ministerio de Deporte no he escuchado de parte del sector deportivo reconocer una labor que se puede importantizar de su gestión. Salvo Jaime David. Ver, hay, hay, hay, Jaime saber. David Fernández Mirabal chocó duro con el movimiento olímpico, pero yo fui uno que salí en su defensa y casi me, me crucifica. ¿Y Cedeño, el, el, el Bueno, porque ese Sedeño fue de, cuando el, Hipólito. El, exacto, sí. fue, fue bueno en el sentido bueno. de la colaboración, pero muy parco en las relaciones. Okay. EJ, eh, que por fotografía, bueno, a quien le cogía le daba mucho dinero, pero fue prácticamente un desorden el ministerio. Pero fue el elemento que daba muchos recursos, muchos recursos, y salía todos los días cuatro y cinco veces en periódico. O sea, se manejó mercadológicamente, hubo recursos, pero no hubo una institucionalidad, ni hubo un control, ni manejo, ni mantenimiento de las instalaciones. Se derrumbaron todas las instalaciones, aunque había recursos. Ayer lo nombró Leonel porque Leonel lo admiraba como vaquebolista. Sí, sí no, ella es, es, es la figura de él. Bueno, de, o sea, y él, él es una figura de, deportiva de renombre. Sí, pero no, es, nosotros el, no. el problema está en la gerencia. Él, exactamente. Es en la está. gerencia, Jaime David, que fue un jugador de fútbol y de voleibol, selección de la hermana Mirabal y selección de la región eh, noreste de nosotros, pero Jaime David tuvo la gerencia y tuvo la, la sapiencia que fue donde hubo el choque con el movimiento olímpico en que obligó, oiga mis palabras, obligó a la transparencia de los recursos del Estado a todo aquel que recibe fondos públicos. Pero que eso no hay que... Eh, que de hecho, aprovechando esa partecita, no hay que hacer mayores esfuerzos que no sea la de cumplir con la norma que siempre <risa> ha existido la transparencia en el que maneja recursos públicos. Francia, usted es un zorro en el derecho, usted sabe cómo se manejan las cosas aquí. A veces he comprado una facturita de tres pesos, cinco pesos en ese tiempo, Ajá. 2012, y antes de ahí, entonces tú llenabas, ah, por ejemplo, las actividades que tuvimos ahora. Sí. Entonces tú llenabas una facturita de eso, sin nombre, sin nada. Ah, eh. El profesor William Hernández le di 25 pesos para tal cosa. Pero a veces yo ni lo sabía. Que tú me había dado 25 También. Entonces, así era que se manejaba prácticamente yeah. muchas instituciones y en el deporte lamentablemente ocurría eso con Jaime entonces se obligó a todas las instituciones comenzando por el Comité Olímpico Dominicano que recibe dinero y las federaciones a que todo fuera primero registrarse legalmente con RNC y constituirse como una ONG según la ley 122 del 2005, eso es sea, lo primero todavía hay, aquí hay federaciones que no están Existen registrados. Existen de nombre, con una computadora, tú haces y le haces un logo, y, y por la figura que componen eso, le dan carácter de, de existencia y operan en el país como si fueran instituciones que, eh, verdaderamente formales. Correcto. Y reciben fondos. Eso sí. es una barrabasada que se mantiene. Ahora una pregunta... Eh, ¿Qué aglutina? Entonces vamos a entrar en, en, en materia para que te, eh, la población conozca. La unión deportiva. Solamente con pensar en unión deportiva, ¿qué deporte une? Todos los deportes que se practican en, San Fran en la provincia de Duarte. Aquí hay 27 disciplinas de 37 que se practican en República Dominicana, pero aquí hay 27 constituidas que son miembros de la Unión Deportiva. Son organizaciones, por ejemplo, no gubernamentales. Estamos hablando desde el de ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, sobol, taekwondo, judo, arterofilia. Eh, aquí el, el, nada más existe tiro con arco, arco y flechas, porque el otro tiro. El presidente habitan de esa y dueño de eso, el general Figuereo Félix, eh, la destruyó ya. porque él es juez y parte y todo. Pero aquí había la compitola que Sonia María fue campeona sí, internacional, fue campeón la doctora la Jenny Viloria. Eh, aquí era la segunda mejor asociación, pero todas abandonaron porque este hombre era juez y parte de todo y decidía todas las cosas. Y así en Santiago prácticamente está destruida pero, y existía en el Club Olimpia un campo sí. de tiro Porque que había verdad, ahí, verdad que sí. eh, había un campo de tiro fabuloso sí. en los años 80, 90, sí. hasta que pasó esta catástrofe, pero nosotros sí. lo que aglutinamos básicamente, como tú bien señalas, la unión de todos los deportistas, de todos los deportes organizados, nosotros trabajamos directamente con las asociaciones, pero fruto de las debilidades institucionales, muchas veces tenemos que trabajar directamente con los clubes, que nos hacen el honor y el, y el favor, si se quiere, de que nosotros compartamos con ellos. Entonces, nuestra institución tiene vínculo, debiera tener un vínculo de un matrimonio sin divorcio con el Estado a través del Ministerio de Deporte, pero lamentablemente muchas veces lo que hay es confrontaciones innecesarias, porque nosotros, ellos trabajan, deben trabajar para crear las condiciones económicas, de utilería, de instalación, y nosotros entonces trabajamos con los atletas. ¿Cómo están las instalaciones en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte? Desastrosa, desastrosa. Y Así hay tú... una partecita ahí mismo, en esa misma pregunta. En una ocasión, siendo yo regidor, favorecía que el ayuntamiento hiciera acuerdo con Edenorte para que asumiera la energía de todos los clubes en San Francisco de Macorís. Eh, eso se hizo. Me acuerdo perfectamente que tú colaboraste y la primera institución que se benefició de esa eh, loable labor tuya fue la Liga Ercilia pepín Correcto. Pero después se la cortaron, la luz, en la sí. gestión entonces de, de César Cedeño. También hubo un corte, pero Emanuel Trinidad trabajó en eso y volvió y retomó ya como ministerio, porque el claro. ayuntamiento... Tú sabes que a veces tiene muchas debilidades, no. pero con Emanuel se, se trabajó en eso y ahora en esta gestión eh, se ha retomado el tema. Ya bueno, hay mucho Me play. Imagino que un, unión de, un miembro de Unión Deportiva o de, de Deporte como y ferviente dirigente como Hochi, espero que esté haciendo la labor. Pues Mira, bueno, la, la, el lamentablemente eh, Hochi no es de la Unión, eh, tiene mucho tiempo, porque aquí a veces ah, hay, no, era de la Unión. no hay fogosos dirigentes, pero muchas veces, yo te digo por un ejemplo, Emanuel Trinidad, sí. que ha sido en términos administrativos, como funcionario del Estado, nunca ha sido miembro de la Unión, de una directiva de la Unión Deportiva. Ya eh, Hochi ha sido miembro, pero no, pero lamentablemente por su situación que esperamos y confiamos en Dios Todopoderoso que ¿La? le dé salud. Está, eh, no sabía que estaba convaleciendo. Sí, Hochi sí, pues tiene, un... tiene casi sí, tres meses claro. en eh, situaciones muy delicadas de salud, sí, sí, sí. muy delicadas de salud. Prácticamente no ha podido eh, cumplir con sus funciones. Ya. Está en su casa, si no está viendo Hochi, Bueno, pues deseamos tu recuperación. Todos, mejores, claro. Todo desde de acá. Desconocía eh, esta eh, información. Ha, ha tenido una situación, parece como consecuencia del COVID que le dio. Eh, ya. Pero esperamos en Dios que, que progrese. Pero sí. mira, el, el asunto es que no son los funcionarios de aquí. Aquí seguimos todavía en la verticalidad de que para donar una bola, por ejemplo, eh, en la zona de, del cercado, ahí donde Yeyan es uno de los líderes fundamentales, era, era. le piden una, bo una docena de bolas. Amado, a Juan Liberato, director de provincia Juan Liberato, por una miserable docena de bolas, tiene que hacer un oficio a la capital y ir a mandar a buscarlo a la capital, una docena de bolas. Cuando viene a veces se gasta más dinero buscando la bola que lo que realmente Entonces, eso no debe seguir. Hay una ley que se respeta cuando quiere, aprobada en el gobierno de Leonel Fernández, en la 156 del 2007, de, deporte, de 2005, de deporte, pero nunca se cumplió. Bueno, todo, todo el mundo la apoya, pero cuando algo. se habla de los recursos, tantos económicos como de utilería, nadie quiere flojar. Te flujar. voy a decir algo, que también participé en aquel momento cuando también nosotros favorecimos junto a Fabio Rojas, que era presidente de la Comisión de, la comisión de Deportes. Fuimos regidores juntos. Y era que la Unión Deportiva o, lo, o los organizados de aquí promovieran junto al ayuntamiento el taller, un taller que va dirigido a comprender la ley y a comprender la responsabilidad de la dirigencia para poder tener acceso a esos recursos y tengan una especie de autoadministración, eh, porque también la misma ley sin consultar tiene un 5% de los presupuestos de los ayuntamientos. Pero que se, muchas veces ese se eliminó, se eliminó. Pero que muchas veces... Nos sacaron. Sí, porque había una descomprensión, porque la ley municipal tiene su propia infraestructura. Pero muchas veces el ayuntamiento, de forma equivocada, no atiende la legalidad de los dirigentes y van y te pasan a, en, por encima de, de ti, que era una institución reconocida, 46 años, que debiera ser el que dirija todo. Y se llevan la gran tajada. Que tenemos un torneo, que tenemos unas cosa. Y van y, y vuelven locos a los alcaldes. Y muchas veces le dan más dinero que va dirigido al deporte. A eso. No, no, no toque esa tecla. Sí, y aquí hay aprobaciones de gente que le dieron medio millón de pesos. Y, y y la Unión Deportiva, por lo menos en mi gestión, le está diciendo a la alcaldía Así que Y yo creo le que hay... agradecemos profundamente al alcalde que nada se mueve Sin preguntarle, sin a... preguntarle a la Unión bien. Deportiva, en este caso a mí Si se puede o no se puede Y hasta qué grado se podría colaborar Porque aquí hay instituciones deportivas que le han dado medio millón de pesos para un torneo Y nadie sabe qué hicieron Entonces yo creo que en la gestión mía como Unión Deportiva No debe pasar, ni va a pasar eso a todo aquel que trabaje, queremos. Y así como nosotros, así como nosotros al Ministerio de Deporte sí, tenemos que rendirle cuentas por lo que nos dan, yo ahora le estoy diciendo a la alcaldía que hay que exigirle que si la alcaldía, por ejemplo, los muchachos que son honestos, muy buenos, serios, que ojalá le hubiesen dado más, pero por circunstancias además le dieron 25 mil pesos a la unidad del campo, sí. que han hecho un trabajo pero, interesantísimo. Sí. O sea, pero eso fue así, o sea, como un aporte. Como un aporte, un cheque, pero la alcaldía por primera vez. Y al torneo empresarial de Sobol se le dieron 100 mil pesos. Y ahora este fin de semana hicimos seis actividades deportivas, sí. como nunca antes se había visto, pero las asociaciones, no la Unión Deportiva. Nosotros lo que somos es los, los diligenciadores de esas cuestiones, de esos recursos para que ellos. Mira, ayer tuvimos 120, bueno, ahí mira las imágenes casualmente, sí. 120 niños en el Club San Martín haciendo un campamento y a todos la alcaldía, por gestiones de la Unión Deportiva, le entregó una camiseta, pero no de que con el... No, no, institucionalmente, como dice Francis, porque ese protocolo, Francis, se, se está manteniendo, se exige. Y gracias a una visión que, que tú tuviste, Fabio Roja y otros regidores, ese protocolo está ahí, ese protocolo para usarlo, para, y ha sido materializado y compartido por nosotros con otros ayuntamientos. William, a Qué propósito bien. del deporte, eh, muy bien esto, esta, estas actividades, pero los monitores deportivos que tenemos en las comunidades, en los barrios, que no reciben un chele. De manera ellos particular, por ejemplo En, en el aguacate, ¿no? tenemos a Mauri Castillo Que lamentablemente es, es un líder en el área deportiva Que mantiene equipos, que dirige incluso liga Pero que el estado no le da un peso Ni siquiera para comprar una, una, una pastilla Para su salud Eso es lo que estamos diciendo Y lo que Francis señalaba Que al que menos se merece Entonces le dan un bollollón de dinero entonces, no, eh, Yo le he eh, dicho ejemplo, a funcionarios aquí Que, que dan, es eh, bueno pero que le dan a un, a un solo torneo Le dan casi un millón de pesos yo le digo, pero colóquenle a la Unión Deportiva uh -huh. 200 mil y te, y te vamos a hacer 20 torneos con eso No pero, pero, pero no eso, estamos diciendo que, es que se esté derrochando Eso es a la actividad, yo me refiero a los monitores Por ejemplo, yo entiendo Y esto es una propuesta que te hago que estos, estos dirigentes, qué sé yo, Pablo Mora, el propio Mauri Castillo, eh, no sé, eh, los, los demás dirigentes, deberían estar nombrados por el Ministerio de Deportes como monitores Mira, para, dos, para promover el deporte ya, en las yo, comunidades. Nosotros estamos de acuerdo, pero hay dos cosas. Pablo Mora está nombrado desde hace mucho, qué tiene bueno. como 20 años nombrado. Pero hay dos cosas. Mauri se merece eso y mucho más. Sí. Pero la politiquería pesa mucho. Es lo primero. Ahora lo que estamos luchando nosotros porque nos restituyan a los desvinculados, a los cancelados sí, por este gobierno, por una gestión malísima que hay desde allá arriba que no tiene que ver nada, ni Mao ni Hochi aquí todavía tenemos entrenadores cancelados, pero tenemos peor, que hay gente que salieron del ayuntamiento por, porque los sueldos son mejores en el, en el ministerio pero sí. tienen cinco o seis meses nombrados pero cinco no cobran, años. no han cobrado todavía Hochi y Mao cobraron fue ahora desde septiembre y el primer mes fue que cobraron fue el pasado o sea, o sea, no fue, no fue acumulativo des... nada. ¿Cómo es? No fue acumulativo, no le pagaron los meses pasados. <risa> en, en educación y, y, y en deporte, eso es la prehistoria todavía que está en ya. términos de contabilidad. Buah, Pero lo es, fundamental es, es que nosotros estamos solicitando eso. Pero no creo, le soy sincero, no creo que desde el Estado estén por nombrar monitores ni nada de eso. Buah. Y los ayuntamientos, Francis sí es más experto que yo, sabe que lamentablemente hay partidas que impiden a los ayuntamientos pasarse de un monto específico y eso ha debilitado no, mira, por totalmente. Hay grupo de gente cobrando, eh, que están en Nueva York bueno, y señores. gente que tiene dobles funciones que no van al ayuntamiento y están cobrando Dame ahí. los nombres. Bueno, eso sí, tú yo sabrás. Pillo, pero dirás, si quiero que me llame, Pero, en pero si yo sabe que yo lo sé, que mira, por uno. lo poco profesor, hay en, Lo prometí, poco que hay en ya. deporte... Están haciendo su labor y allí estaban todos. Gracias, gracias a William estado, Hernández por estar gracias. con nosotros. Gracias. En gracias. Este